Son los héroes más grandes del mundo Zatanna, dama de la magia John Jones, el adaptable Martian Manhunter Green Lantern, agente del orden galáctico Plan, el hombre más malo. Wonder Woman, princesa amazona de Temiskyd. Batman, el detective nocturno. Superman, el hombre de acero. Juntos, forman la Liga de la Justicia. La fuerza del bien más poderosa de este planeta. Nunca han fracasado en su misión constante por proteger la Tierra. Aunque, a decir verdad, nunca se han enfrentado a una amenaza así. Dime, hay un problema en Metrópolis. Estoy ocupado. Llama a Superman. Tú estás más cerca. Voy para allá. Me estoy acercando a las coordenadas. ¿Qué debo buscar? Robots, Batman. de robot. Recuerdo haber pedido ayuda. Bueno, ya que estoy aquí... ¿Estáis todos bien? Están atacando el distrito financiero. Hemos acordonado la zona, pero hay gente atrapada. ¡Vamos! Ese era el último No necesariamente No sabemos quién está detrás En eso no puedo ayudarte, Batman Pero es cierto De donde salieron estos pueden salir muchos más Los usamos mucho para el proceso de fabricación Pero ya no obedecen órdenes Están fuera de control Se parecen a los que estaban luchando contra Batman y Superman Hay muchos, por favor Ayudadnos Vamos a intentar entrar en Starlabs para ayudarles. Superman corto. Impresionante. A por ellos. Me da que no quiere que entremos. Vaya, tienes madera de detective. ¿No tienes la sensación de que nos está llevando por donde quiere? Como corderos al matadero. No exactamente. Bienvenido, Superman. Batman. Es impresionante el poder y la habilidad que habéis demostrado para llegar hasta aquí. No me lo esperaba. Brainiac, empezaba a preguntarme por qué no dabas la cara. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que era evidente acabar con vosotros. Será tramposo. Es otro de sus robots copia. Esto era solo para distraernos. He accedido a las imágenes de seguridad Otro robot de Brainiac Pero ese se escapó con la mercancía No se llevó mucho, solo el contenido de esas dos cajas Una muestra de ADN y el meteorito que aterrizó en Utah el mes pasado Dámelo He escuchado tus susurros telepáticos. He hecho lo que me pediste. Revela me tus secretos, oh piedra. Dame el poder que me prometiste. Sabes muy bien que tu misión aún no ha terminado, Brainiac. Recibirás tu recompensa cuando todo termine. Ni un minuto antes. Como tú digas, mi plan maestro sigue avanzando. Solo es cuestión de tiempo. ¿El ¿Brainiac ha hecho esto por una piedra? Y por ADN kriptoniano. No el tuyo. Parece que alguien pretende resucitar a tu antiguo socio. Hay que encontrar al Brainiac auténtico. Ya. Puedo seguir los restos de radiación del meteorito. Avísame cuando lo encuentres. Voy a cerciorarme de que todo el mundo está bien. Otra vez Metrópolis. Podría pedirle a Superman que volviera, pero... Acaba de informarnos de que están hasta el cuello. Podemos ocuparnos de Brainiac y sus planes. De acuerdo. Preprogramaré el teletransportador. Olvida el teletransportador. Hago magia, ¿recuerdas? Sí lo aposté! Todo el mundo a salvo. No es que no apreciemos el rescate, pero en vuestro planeta debéis tener otro concepto del orden. Esas cosas andan por todo el parque atacando a la gente. Les detendremos. ¿Qué te pasa? ¿Estás herido? No entiendo, Brain me acusa a robots para reclutar personas y convertirlas en abejas humanas, no es su estilo Lo lógico es pensar que no trabaja solo Y su compañero de equipo nos está esperando dentro, ¿te interesa? Sin lugar a dudas tú estás al mando Vigila ese tono, humana Estás ante la presencia real de Queen Bee Menuda reina que obedece órdenes de Brainiac. Yo no respondo ante nadie Solo buscamos algo parecido Él busca el conocimiento arcano Y mis intenciones son más corpóreas ¿Quieres esclavizar a la ciudad y convertirla en una colmena? Tu mente tan mezquina <risa> El mundo entero será mío En tus sueños, abejita En serio Transformadles Y si no Destruidles Gracias a los esfuerzos de Zatana y Martian Manhunter Todos los robots han sido destruidos Esperen, aquí vienen ¿Podemos hablar? Hemos acabado con Queen Bee Y todos sus fangas han vuelto a la normalidad Así que no hay nada por lo que preocuparse Nada, excepto que Brainiac sigue ahí fuera Y no sabemos lo que se trae entre manos Tengo un presentimiento ¿Le has seguido el rastro al meteorito? Quiero un pedazo de Brainiac Aún no Pero detecto otra cosa Un rastro electromagnético que... Batman, escucha, me recibes Se ha perdido la señal Es peor, todo el cuadro de comunicación ha sido anulado deliberadamente Voy a localizar la última situación registrada de Batman Listo, es un centro de comunicaciones en la República de Sakka. Antigua Unión Soviética Clase tú, encargaos de esto El resto nos quedaremos en la reserva Brainiac aún no ha enseñado todas sus cartas. ¡Poneos el forro polar! Allí hace mucho frío. breña ¡Aquí de aquí! ¡La Liga de la Justicia ya ha llegado! ¿Has completado tu misión? ¡No! ¿Para qué crees que te he llamado? Me tienes sin cuidado. Te contraté para hacer un trabajo. Si quieres que te pague, termínalo. ¡Corto! ¡Brainiac! ¡Brainiac! Cuando tenga mi dinero, maldecirás el día tú que me hablaste así. Yo os he liberado de la prisión extradimensional. Si no podéis volver allí, ¡acabad con esos hombres! Y transferencia de control iniciadas. Enviando paquetes de datos cifrados. Espera. Detecta la secuencia de lanzamiento del misil intercontinental. ¿Dónde? Coordenadas enviadas al sistema de navegación. Ruta planificada y preparada. Misil en ruta. Sistemas preparados. Estupendo. Entonces no será difícil desconectarlo. Batman. Me dijeron que vendría algún miembro de la Liga de la Justicia. Debí imaginar que serías tú. ¿Qué te puede haber ofrecido Brainiac para hacer algo así? Soy una asesina en serie. Con un poco de suerte no tardaré en batir el récord. No puede ser. Aléjate de esos mandos. ¡Qué encanto. Que quede entre tú y yo. Brainiac me dio algo extra por las molestias. Me facilitó la tecnología para crear estas cosas. No digas que no es alucinante. Alguien se ha hecho con el control de nuestros misiles nucleares. Han lanzado uno. ¿Desde dónde? Los datos están cifrados. Es imposible saberlo. Podría ser cualquier punto del planeta. Supongo que sucede lo mismo con el objetivo. Da. Y como la comunicación global sigue anulada, es como si el misil fuera invisible. Por una vez, me gustaría oír buenas noticias. ¿Qué te parece esta? Si me ayudas a entrar, podré restablecer la comunicación. Puedo localizarlo, pero no puedo traerlo de vuelta. Tenéis problemas más graves. He cerrado con llave la sala de control y he abierto un portal a una dimensión llena de gas venenoso. Mirad cómo... <risa> En algo estimáis vuestra vida Dad la vuelta y huid mientras podáis Eso no va por mí Ni por mí Muy bien Que conste que os lo habéis buscado Arregla ese trasto Nosotros nos ocupamos de ese talqui No lo permitiré Morirán ellos Y después vosotros ¿Qué tal vamos? Buena pregunta Cuadro de comunicación restablecido Debería localizar el centro de lanzamiento de misiles y la posición actual Permíteme En el instituto me apunté a mecanografía Era el único chico Lo tengo Green Lantern a torre de control Buen trabajo Has restablecido las comunicaciones Mejor aún Te mando las coordenadas del centro de lanzamiento Estamos recibiendo la telemetría del misil, pero no tiene ningún sentido. Según esto, se mueve a velocidad de escape. Voy a intentar recalibrar los sensores. Mientras tanto, enviaré a Wonder Woman y a Zatanna al centro de lanzamiento. Con suerte, podremos abortar el misil desde allí. Bueno, estamos de racha. ¿Qué es esto, la libertad, por así decirlo. Mi casco de control mental es un regalo a cambio de un pequeño favor. Estúpido. Con este casco controlo tu mente. Libérame. Pídelo por favor. No funciona. Funciona. Pero solo soy un avatar robótico, el auténtico Breña que está a miles de kilómetros. Si quieres ser libre, tendrás que acceder a ayudarle. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Te va a gustar. Lo primero conquistar a quienes te han encarcelado. ¿Has tenido un mal día? No tan malo como el que va a tener Killer Frost Vamos a intentar recuperar el misil No creo que se pueda Hay activas varias secuencias de lanzamiento Han realizado muchas modificaciones sobre el diseño Lo más seguro será hacerlos estallar en tierra ¿Y el que está en el aire? Que lo intercepte Superman los sensores de la torre de control no funcionan John está con ellos. Subiré pero... a ayudarle Tomad por si acaso John, llévame a la torre de control Es un poco mandón, ¿no? En marcha Vaya, otra que tal baila Hay un problema Habrá que hacerlo por la fuerza. Vamos a buscar los depósitos. Te apuesto el látigo a que los depósitos de misiles están en el otro lado de estos tipos. Lo sabremos en cuanto acabemos con ellos. Oh, nadie toca a mis cachorros Creo que estás muy confundida Si se lanzan esos misiles morirán millones de personas ¿Y? Está como una cabra, Dayana. No vale la pena intentar disuadirla Tiene razón, soy un caso perdido ¿Quieres ver mi informe médico? No, pero si no te apartas Te mandaré directa al hospital Gracias, gracia, ya veo lo que intentas Pero te permitiré algo de ingenio antes de morir Ignórala, céntrate en destruir los misiles A mí nadie me ignora Bien, ese era el último misil Entonces sugiero que nos vayamos Con la emoción puede que haya puesto algunos explosivos de más ¿Puede? Sigo sin dar con el problema Quizás el planteamiento no sea el correcto ¿Cómo? Suponiendo que los datos sean precisos ¿A dónde apunta el misil? Marte La cordillera Zarsis Los misiles fueron modificados para permitir la guerra interplanetaria que intenta liberar a los marcianos blancos Ellos acabaron con la vida en mi planeta antes de que lograra atraparlos en una animación suspendida. Si el plan de Bregnia funciona, la Tierra será su próximo objetivo. No dejaré que esos monstruos destruyan otro mundo que amo. Estoy de acuerdo, John. En marcha. Llegamos tarde. No antes. Ahórrate el oxígeno. Creo que nunca me acostumbraré a la telepatía. Inténtalo. Esta atmósfera es demasiado fina. hasta para tus pulmones. Acertamos de lleno. Los marcianos blancos están encerrados ahí debajo. Sí. Al menos no mal. No pude salir de su órbita. Yo me encargo. Esos de hoy tendrán que esperar. Eso parece. Vale. ¡Rápido! Martian Manhunter y su amigo kryptoniano luchan demasiado bien. ¡Envía todas las naves! han lanzado la primera oleada de asalto los interceptaré deja eso para el resto de la liga pero... nuestra única esperanza es destruir su motor de fusión antes de que lo usen para lanzar toda su flota. para volver al estado de animación suspendida hay que destruir su motor de fusión Hagámoslo. Liga de la Justicia, habéis hecho lo que esperaba. Uh, Brainiac... Os habéis ganado mi gratitud. Sin vuestro esfuerzo, nunca habría conseguido esta pieza esencial de tecnología marciana. Uh, uh, uh, uh. Descansa, Kryptoniano. Con suerte, cuando el Marciano y tú estéis bien, todo habrá acabado. Control, aquí Superman Hemos detenido a casi todos los marcianos blancos Pero un grupo logró escapar Van hacia allí Los hemos localizado con escáneres de largo alcance Enviaremos un equipo Espera eh, Chicos, tenemos tres grandes terremotos al mismo tiempo En tres continentes distintos No creo en las coincidencias Se trata de Brainer Seguro Superman y yo volveremos de inmediato. He encontrado un origen común para los terremotos. Aquí. Entonces iba a investigar. Yo me encargo de la flota marciana. ¡Eh! ¡Solivar! ¿Cómo va todo, chaval? No muy bien, amigo. Grod está libre otra vez. Ha reconstruido su casco de control mental y controla a casi todos los gorilas. Eso nos va a dar problemas. Puedo lanzar un hechizo que nos proteja a los cuatro de su control. Y esto me protege a mí, pero nada puede proteger al mundo de la máquina de terremotos que ha creado. Usando como lente el centro magnético rotativo de la Tierra... Grod provoca terremotos en cualquier lugar. Como sin duda habréis visto, ya ha empezado. Busquémosle y acabemos con él. Es una guerra de dos frentes, Greenlander. Grod está en el palacio, al oeste. Deja que divide. La máquina de terremotos está al este. Protegida por un campo de fuerza controlado por el casco de Grod. Entonces no podemos destruir la máquina hasta haber derrotado a Groth. <risa> Poco y tarde, Liga de la Justicia. En unos momentos habré completado mi venganza sobre Gorilla City. Quienes no se resignen a vivir bajo mi poder morirán ante mí. meterme, Pero parecía que necesitabas ayuda No me oirás quejarme ¿Dónde está John? Se ha producido una amenaza de inseguridad en la torre Vendrá en cuanto pueda Vamos a limpiar el cielo de esta basura Me lo has quitado de la boca Espera, es John Atención al personal Estoy en la torre de control. Ha habido una intromisión en las defensas. Los sensores internos están desconectados. Lo miraré. John. John. Nos han desconectado. Debemos volver a ayudarle. Primero, acabemos con la última noticia. Era se apiade del que a John. Esto no es la torre de control. No lo es. Es un búnker de emergencias a 18 kilómetros. Parte de mi plan de emergencias. ¿Y cuándo pensabas contárnoslo? Cuando sea necesario Dejad las discusiones para después La torre de control ha sido invadida por desconocidos Está claro que Brainiac ha provocado todos estos desastres para alejarnos de su centro de operaciones Tenemos que entrar y rescatar a John Ese es el plan Formad tres equipos el primero desactivará el sistema de defensa de la torre de control. El segundo perseguirá a los invasores y el tercero rescatará a John. Ya le habéis oído. ¡En marcha! dirigidas a otro lugar. Mientras tanto, supongo que estás un poco preocupado. Ahora tu problema soy yo. ¿Es otro clon de 2D? Brainiac creó estas copias imperfectas a partir del material genético que robó de Starlabs. Ojalá su plan general fuera tan claro. Sí. ¿Por qué atacar la torre de control? Supongo que no fue tanto un ataque como un robo. Tienes razón. Ha robado una unidad madre. ¿Una qué? Un poderoso mini ordenador tan inteligente que prácticamente tiene vida. No sé si Brainiac es lo bastante listo como para reprogramarlo. Pues sí, parece habernos dejado una pista de su paradero Debía de seguir las órdenes de Brainiac Pero dejó deliberadamente un rastro de energía ¿Por qué? Porque teme el uso que Brainiac pueda hacer de él Lo tengo Brainiac se ha teletransportado aquí Me encanta cómo ha dejado esto. Perdón. Brainiac está aquí, pero no localizo su posición. Mi anillo tampoco. Demasiadas interferencias. Nos separaremos en equipos para registrar el lugar. Cuidado. Este sitio me da malas vibraciones. Para saber eso, no hace falta magia. Estad alerta. Nuestros comunicadores no tendrán mucha cobertura. Aquel que encuentre a Brainiac seguramente estará solo. Rápido, Brainiac. Trabajo todo lo rápido que puedo. He hecho todo lo que me diste corriendo sus indescriptibles. Por una recompensa mayor de lo imaginable. Sí. Me prometiste poder y sabiduría. Y te lo daré. Estás a punto de liberar un poder increíble. Y de conocer secretos que sería mejor no desvelar. <risa> Salvo, tras un campo de energía impenetrable. No podéis tocarme, Liga de la Justicia. Pero mis robots pueden tocaros a vosotros. Os habéis acercado más de lo que creía posible. Cerca, pero tan lejos. Pronto, mi plan se cumplirá. Liberando sobre el mundo un poder y una sabiduría supremos. Vosotros dos sois lo único que se interpone entre mí y mi gloriosa recompensa. Todo lo que tengo que hacer es aplastaros ahí mismo. La caballería tarde, como siempre, es igual. Brainy ha caído. Hemos ganado. No hasta que hayamos desconectado la máquina. Creo que estaba a punto de... ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡El poder! ¡El gran poder! está reviviendo. No, es mucho peor que eso. He vuelto a nacer. Un momento. ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¡Ah! existe Temblada del poder de... Darkseid Hola, oh, no, Superman Has engañado a Brainiac para que te libere de la prisión extradimensional Le prometí que desataría un poder inimaginable He cumplido nuestro trato Al pie de la letra También le prometiste sabiduría Y se la di Qué mejor lección que esta... ¡Nunca confíes en Darkseid! ¡Fuera de mi planeta, monstruo! Tus amenazas suelen merecer consideración. Pero al contar con una unidad madre y un generador de campos sensoriales matrices, creo que es mejor que os larguéis de mi planeta. Voy a convertirlo en un nuevo apocalipsis, no un infierno en la Tierra sino algo... mucho peor. Fui exiliado a otra dimensión, o sentencio al mismo destino. Cortesía de los poderes extradimensionales de la unidad madre y del incomparable poder de mis rayos, Ovega. Adiós, liga de la justicia. ¿Pero qué has hecho? No te preocupes por lo que he hecho al pensar en lo que estoy a punto de hacer. ¿Todo bien? Me acaban de vaporizar, por lo demás, estoy bien Nos han transportado a otra dimensión A lo mejor tus poderes mágicos ¡Asaca, Cleo, Lo siento, Batman, no tengo nada Espera, el hechizo revela algo ¿Una puerta a casa? Por allí Podría dar problemas ¡Genial! Es un cómplice. ¿Estás bien? Estupendamente. Gracias. Bueno. Estamos vivos. Creo que tenemos un ángel protector. Te preguntaría quién, pero tenemos visita. Te contaré después Déjame ver, es el camino a casa Y casi viene con el manual de instrucciones No me sorprende Nos enviaron a propósito ¿La unidad madre? darsay pensó que nos había vaporizado Pero la unidad madre le engañó Y nos mandó aquí Tendría sus motivos Quiere que volvamos para detener a Darkseid Si no, ¿por qué indicarnos la vuelta? No Tenemos algo más pendiente aquí El portal funciona En cuanto encontremos al resto podremos irnos Encontrarán el modo de llegar Dales tiempo Es mejor que volvamos en grupo Cinco minutos y nos vamos Espera, quizá tenga una idea mejor ¿Dónde estamos? En una dimensión paralela y muy extraña Mi anillo hace cosas raras, como si intentara absorber el ambiente John, ¿qué crees que quieren? Vernos fiambre, supongo pues va a ser que no. Tenemos problemas. No me digas. Hola, os llevo. Esto sí que es conducir. ¿Qué? La unidad madre estaba detrás Darkseid pensaba que controlaba a la unidad madre Pero no era así, no exactamente Para que Darkseid nos diera por muertos, nos desterró A un lugar con un perfecto sistema de teletransporte Zatanna descubrió cómo funcionaba para encontraros y volver todos a casa Ah, oh, No es nada ¿Dónde está Superman? Darkseid lo retuvo Será para torturarle enseñándole esto Eso no funcionará Exacto ¿Qué va a impedir que ese enemigo horrendo nos vuelva a atrapar con sus rayos Omega? Creo que puedo responder a eso El resto del plan de la unidad madre Se encargó de enviarnos a una dimensión invadida por una extraña radiación Mi anillo absorbió un montón Y creo que sé para qué sirve Esto nos protegerá de los rayos Omega al menos por un tiempo. Eso iguala mucho las cosas. Hora de ponernos serios. Preparada. Genial. Vamos a salvar el mundo. Primero a por Superman. Ataque a tres flancos. Formad equipos. Gracias por rescatarme. La criptolita me debilita. No te preocupes. ¡Oh! Si me apuras, puedo sacar un conejo del sombrero. Sé dónde está la sala de control de Darkseid. Vamos. Lo primero es lo primero. ¿Eh? Protección contra rayos omega de Darkseid. Bien. Entonces yo me encargo del resto. Vale, espera! ¿En qué está pensando? No piensa. Darkseid le ha avergonzado y va a intentar enfrentarse solo a él. No, no. Superman tiene un plan. Seguidlo lo mejor que podáis. Varias puertas de 60 centímetros de grosor de Osmio Puro. El metal más denso de la Tierra. El resto de la liga llegará en cualquier momento. Tienes que decirme cómo piensas abrirlas. El plan es simple. Me limitaré a llamar. No te preocupes, princesa. Te hemos recuperado. Hay que reagruparse, Superman. Nos ocupamos nosotros. Dejadle de que siga. Unos deberíamos crear un perímetro y proteger su flanco de los parademonios. El resto que vayan con él. Sí, a lo mejor hasta consigue entrar. ¿Ya te hablas con nosotros? Si hablar significa darle una buena a Darkseid y meterle en órbita Hablamos el mismo idioma ¿Cuál es el plan? Atacamos a oleadas y reducimos la probabilidad de ser derrotados a la vez Una vez empecemos, no paramos hasta el final, pase lo que pase Solo hay una salida El final de Darkseid ¿Liga de la Justicia? ¿Vivimos? ¿Y os atrevéis a visitarme en mis aposentos? Gusanos, no sé cómo sobrevivisteis a mi último ataque, pero no cometeré dos veces el mismo error. ¡No me derrotaréis! ¡Aún tengo una posibilidad! ¡Tendrás que ser más rápido! ¡Flash! Entre otros Esto no ha terminado No podéis... ...controlarme ni destruirme ni hay prisión capaz de retenerme Creo que no estás diciendo la verdad Conoces bien el poder de mi látigo. Nadie ligado a él puede mentir. Si fuera libre, te arrancaría la piel a tiras. Yo le creo. ¿Cómo pueden derrotarte? Solo con el hipercubo Apocalipsis. ¿Con esto? Me alegras a Si quieres el látigo, se lo quitaré. ¡Diez gran Me encargaré de que nadie vuelva a hacerse con esto ¿Se puede invertir el daño de Tarside en la Tierra? Pues ya sabes, hazlo. ¿Crees que volverá a escapar? No importa, estamos nosotros